Un cordial saludo desde el Colegio San Ignacio, hoy les presentamos nuestra galería virtual que hemos venido trabajando desde las materias de artes escénicas, plásticas y musicales con la colaboración de todos nuestros compañeros. Desde el tema artístico hemos venido trabajando obras que vienen desde la antigua Grecia hasta las épocas contemporáneas. En el área musical hemos hecho composiciones propias para acompañar estéticamente nuestras obras con diferentes estilos de música. Y por último, desde el área de artes escénicas hemos estado trabajando con el cuerpo, con disfraces, para poder imitar de la mejor manera todas estas perfectas obras de arte. Como dicho, esperamos que puedan disfrutar de la mejor manera nuestro trabajo grupal.